¿Cómo están todos? De verdad, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega en nuestro programa Artemisas, el poder de la palabra. Mi nombre es Karina Llanos y yo les estaría acompañando esta maravillosa noche con nuestra invitada de lujo que, bueno, te elegimos junto con Brigitte para que justamente pueda estar presente, ya que hablaremos de un tema que es la actualidad, que es justamente lo que nosotros necesitamos aprender, profundizar y obviamente conocer para justamente pasar estos tiempos y eh, poder ¿cómo se llama posicionarnos de mejor forma en lo que son los ambientes y medios digitales. Para ello quiero invitar a que pueda aparecer a nuestra invitada especial que es Micaela Saja, que es de acá, de, la, de, de Bolivia. Reside en la ciudad de Cochabamba. Ella es especialista en marketing digital y es también autora de su primer libro que es Marketing, Entiendes o Mueres. Bienvenida, Micaela. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cari ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá contigo. Sí, a mí me encanta, me encanta. De hecho, soy muy feliz de que Mika esté acá acompañándonos en el programa porque Bien. yo he visto su trabajo, conozco su trayectoria. Entonces, para mí es todo un honor y todo un placer poderla tener acá en el programa en este nivel internacional gracias a la Cámara Internacional de Conferencias. Un placer, Cari. Entonces, eh, ¿queremos dar inicio? para no perder el tiempo, ya que este tema, como bien seguro Mica nos va a exponer, es súper amplio, no abarca demasiados aspectos, entonces es mejor que aprovechemos este tiempo al máximo junto con Micaela. A todas las personas que nos están viendo, no se olviden comentar si tienen alguna duda, pregunta, consulta, que quieran hacer en estos medios, que junto con Mica los vamos a estar eh, respondiendo. Entonces, querida Mica, por favor, coméntanos. Según la experiencia que tú tienes como especialista en marketing digital, ¿cuáles han sido los cambios más trascendentales que has podido ver que se han generado a raíz justamente de la pandemia del año pasado? Yo creo que ha habido una una partición, una partición de la forma de trabajo que se ha tenido y se ha llevado a lo digital de forma explosiva explosiva y sin mucho conocimiento. ¿no? Entonces eso, eso es lo principal lo que ha ocurrido porque realmente por desesperación en muchas áreas de trabajo y de la vida cotidiana hemos tratado de ingresar al mundo digital, pero sin previo conocimiento. Eso ha sido como uno de los principales inconvenientes, creo. Y pues obviamente difíciles, difíciles en todo sentido, ¿no? No solo de conocimiento, incluso de, la, de conexión, porque bueno, nosotros contábamos con una conexión tal vez estable o ni siquiera teníamos esa conexión a Internet para poder conectarnos de la forma en la que la pandemia nos, nos necesitaba. Entonces un poquito va por ahí la cosa. Eso es como lo, lo esencial y todo lo que ha ocurrido pues ahora. Exactamente. Como bien mencionas, es que en una gran parte, entonces nos agarró con un zapato muy fuerte, es entrada profunda en lo digital, especialmente creo yo a nivel empresarial, ¿no? O sea, ¿qué sí, cambios sí. has podido notar si es que trabajas sí. con clientes fuera de Bolivia eh, dentro de lo que ha sido sus... Su, su forma de atender incluso al cliente, ¿no? Porque muchos seguían con la forma tradicional de atención a nivel personal, que acércate a la tienda y todo esto, que se eliminó prácticamente por esta contingencia y han tenido que migrar a las plataformas a continuar su trabajo. Mira, incluso yo diría que, eh, principalmente acá en Bolivia, la gente ha tardado en reaccionar. Han esperado tres meses, cuatro meses más o menos, esperando a que la situación cambie a que se termine todo el tema de la pandemia. y Cuando se han dado cuenta de que esto no iba a pasar, recién han empezado a actuar digitalmente. Incluso hasta el momento creo yo que hay muchas empresas o marcas y hasta profesionales que todavía les cuesta, habiendo pasado casi un, un año y medio de, de la pandemia, ingresar a los medios digitales. O sea, como que están esperando volver a lo que era antes. Y la verdad, pienso yo que aunque volvamos a lo que era antes, no es la forma, ¿no? No, no, o sea, realmente necesitamos estos medios digitales. No podemos esperar eso porque igual, aunque tengamos la vida anterior, entre paréntesis, vamos a necesitar y tenemos que necesitar los medios digitales. Y creo que el mismo público, la misma audiencia lo ha pedido. Entonces, creo que las tendencias en general en el mundo digital también están encaminadas por la forma en la que el consumidor y el público empieza a utilizar estos medios. Influye mucho eso. También el, el tema de la tecnología en sí, ¿Cómo, cómo se va desarrollando la tecnología, las innovaciones que existen. No solo se trata de Internet, sino de los mismos medios, eh, la misma tecnología que hace que las plataformas online, digamos, las social medias, redes sociales, también cambien. Entonces hay muchas cosas que involucran para, para esos cambios y esas tendencias, ¿no? Es un poquito lo que, lo que va ocurriendo, pienso yo, y es lo que se ha ido viendo. Uh -huh. Sí, en eso justamente tienes toda la razón, especialmente en los diferentes medios o las diferentes redes que usan en este caso, eh, incluso cada país, ¿no? Porque hay países que usan cierto tipo de redes más que otros. Eh, un ejemplo claro que se puede ver y por tu trayectoria y por cómo lo promocionas también puedo notar es Twitter. Totalmente. <risa> ¿Nos podrías comentar un poco más acerca del uso, especificación y demás de esta red, que creo que es la más incomprendida de todas? Sí. Bueno, yo creo que el principal error que cometemos, incluso lo he cometido al principio yo, cuando empezaba a usar Twitter, es pensar que funciona igual que Facebook. Y bueno, no funciona igual que Facebook, no funciona igual que Instagram. La conexión y la interactividad con la gente es muy diferente. Por ese motivo fallamos y erramos, porque tratamos de manejarnos de esa misma forma. El tema de, por ejemplo, publicar, no podemos publicar eh, tres veces a la semana. En Facebook nos sirve publicar tres veces a la semana en una página empresarial. En Twitter no. En Twitter necesitamos publicar, no sé, de 8 a 10 tweets mínimo al día para que funcione la red. Y también la forma de comunicación tiene que ser tal vez un poco más cercana, no sé, interactuar con, con enlaces, ese tipo de cosas que otras redes no lo tienen. Entonces, claramente eso hace de que no funcione. Y también la idea de que, ah, no, no hay mucha gente en Twitter, ¿para qué voy a estar ahí? Hay que pensar a futuro siempre. En el mundo digital hay que pensar a futuro. De hecho, Twitter ha empezado a crecer. Y creo que explota no solo en Bolivia, en varios países de Latinoamérica, cuando hay algunos problemas políticos, sociales, ¿no? Pasa mucho eso. Pero es como que porque se vuelve tendencia. Pero si empezamos a meternos en, la, en las áreas, de, digamos, que nos interesan, también vamos a empezar a recibir información de esas áreas. Entonces va un poquito por ahí, creo, y las mismas tendencias funcionan así. De hecho, Twitter es una de las, eh, las, una de las principales y hasta única, podría decir, que maneja fuertemente el tema de tendencias, de, de, de, hablando de tendencias de conversación, de eso estoy hablando, de tendencias de hashtags, a eso me refiero, no, no obviamente de tendencias de cambios, digamos, ¿no? creo que es la que más maneja el tema de tendencias y funcionan excelente, es un poco conocer la red, entenderla para que <ríe> podamos utilizarla de la manera más adecuada. Exacto, eh, y ahora bien que lo mencionas, como que es el que, Twitter es la red principal que promueve tendencias y crea tendencias, ¿verdad? O sea, como la, la planteas, por ejemplo, el movimiento, voy a poner un movimiento random, para ¿vale? disculpar alejando un poco lo empresarial acá, el movimiento Free Britney, por ejemplo, que ha sido creado en una tendencia en Twitter, si no me equivoco, ¿no? O sea, Free Britney, Free Britney, y eso ha ido migrando a otras plataformas, ya lo ves en Instagram, ya lo ves en Facebook, pero inició en Twitter, de hecho, el mismo uso del hashtag ha iniciado en Twitter y la idea de hacer tendencia, como tú mismo lo has dicho, ha iniciado en Twitter. Entonces parte todo de ahí y es cuestión de, como te digo, interiorizarnos, entenderla. De hecho, es una, creo yo, una plataforma que es bastante importante para la atención al cliente, principalmente. Hay muchas marcas internacionales grandes como Aerolíneas, por ejemplo, que utilizan Twitter para eso. Y ahora, eh, tanto hablar, hablando de tendencias ya, eh, a nivel más marketing, te voy a comentar algo, que justamente Twitter creo que empieza a veces a ver, a ver el uso de esas, de esas tendencias de comunicación de, del usuario, que justamente son ellos los que comienzan a crear otro tipo de herramientas que a veces no tienen las plataformas como Facebook o Instagram. Te comento, tiene por ejemplo el tema de las... Eh, de los espacios, no sé, no sé si has escuchado o has participado de alguno de estos. No. De hecho bueno, no. los espacios son así: ah, espacios, como su nombre lo indica, de audio, donde se pueden realizar reuniones como salas, similares, digamos, a una sala de Facebook, pero en este caso son públicas. Son salas 100% audio, no hay video en esto de Twitter, y solo pueden hablar hasta 11 personas. Entonces esta creo que es una de las tendencias que viene el tema del audio y Facebook creo que anda tratando de probar algunas cosas, pero bueno, como son redes tan diferentes, no siempre va a funcionar lo que funciona en Twitter en Facebook, es un poco distinto, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Twitter. Ha funcionado muy bien esto de los audios. De hecho, hace mucho tiempo Facebook tenía y lo quitaron porque se podía publicar audios también. Ahora ya no se puede. Entonces ese tipo de situaciones. Otra de las tendencias que tiene, por ejemplo, y creo que ha empezado entre LinkedIn y ahora Twitter, eh, y Facebook ya se viene, eh, de hecho creo que en este, solo en Estados Unidos está activo esto, el tema de los boletines informativos, de los newsletters, y Twitter tiene esta herramienta que está enlazada con una plataforma externa, y justamente eh, me enteraba hace unos días que Facebook también lo está sacando, pero... Como te digo, está solo habilitado por el momento en Estados Unidos, que es lo, lo que siempre ocurre, ¿no? Uh -huh. El testeo primero en Estados Unidos, sí, igualmente siempre. como el pago influencers que va a salir en Instagram, ¿no? Así de, pago, porque haga hagas Reels? ¿sí? Uh -huh. Pero solo en Estados Unidos. Bueno. Exacto, pasa mucho de eso. Bueno, y la monetización, ahora que has dicho justo sobre los pagos, es una tendencia, creo, en todas las plataformas. De hecho, esto de los espacios en Twitter también uno puede aplicar para monetizar los espacios. Tienen sus requisitos, lógicamente, como todas las plataformas, porque Facebook también a los creadores de contenido permiten eh, monetizar, nos permiten monetizar, pero tienen requisitos que uno tiene que cumplirlos. Y si no los cumples, obviamente no es aceptada tu aplicación. Entonces, esto de la monetización también va. ¿Por qué? Porque al crear contenido, los, eh, los, digamos, el usuario, los creadores de contenido también logramos de que la plataforma, la red, se siga moviendo y siga generando ese interés del público. Y al final de eso es lo que ellos ganan. Si no existe ese movimiento, ellos no pueden ganar de publicidad pagada. Entonces es una rueda, ¿no es cierto? Y, y así funciona 100%. Claro que sí. Eso es, eso es verdad. Eh, sería bueno, en este caso, hemos abordado muchos temas, ¿no? Un poco los cambios que está viendo en Instagram. Más que todo, un poco hemos abordado los cambios que están viendo en Twitter. Sin embargo, sería bueno abarcar también los, las nuevas tendencias que se vienen con las nuevas plataformas, como en este caso es TikTok, que igual ha sido el boom del 2020 y no va a parar. Bueno, mira, yo sinceramente no conozco, no utilizo TikTok porque no va con mi carácter tal vez por eso como que no me animaba a, a tenerla a pesar de que debo hacerlo por, por el trabajo no pero pienso que este tipo de tendencias, qué pasa que Facebook es la empresa Facebook te estoy hablando, no solo eh, la plataforma es, es tan monstruo, es tan grande que si te das cuenta cuando han ocurrido este tipo de tendencias Facebook ha terminado comprando o copiando y poniéndolo uh -huh aplicándolo en el formato que ellos manejan. Eso es lo que ha pasado con las historias y ahora hay, hay historias absolutamente en todo lado y quien ha copiado ha sido Facebook a Snapchat y Snapchat se ha muerto y uh -huh. pues Facebook quería comprar a Snapchat. Entonces ese tipo de situaciones a veces ocurren con las tendencias que ocurren de ciertas aplicaciones o herramientas. A mí me parece, creo que TikTok de repente va a ser una tendencia, como se dice, o sea una tendencia pero que se va a caer que en algún momento como que va a caer ese boom. Eso es lo que yo pienso porque yo veo dentro de, de toda la experiencia y todo el, todo el trayecto siguiendo estas plataformas, que por ejemplo Facebook se venía diciendo que se va a caer y nunca se llegó a caer. Sí ha disminuido en ciertos momentos su audiencia y todo eso, pero no se ha caído porque Facebook siempre está a la vanguardia de cualquier tendencia del consumidor, o sea, del uso de la, mm -hmm. de la, del usuario. Y creo que eso es bien importante, no pensar solo en cómo eh, está reaccionando la tecnología, los avances en la innovación, los avances tecnológicos, sino pensar en cómo la audiencia está eh, ocupándose, está, está empezando a utilizar las plataformas. Y de esa manera es que a veces también ocurren esta, estas tendencias, porque no nos olvidemos que... Funcionan mucho a través de la, de la inteligencia artificial, hay mucha información por detrás que nosotros no la vemos y ellos saben perfectamente cuál es la tendencia hacia dónde está yendo la audiencia. Y a partir de ahí es donde se generan nuevas aplicaciones, nuevas herramientas. Y esto creo que es súper importante para las marcas. No pensar en que, ah, eso es tendencia, tengo que hacer lo que están haciendo. No. ¿Por qué? Porque todos funcionamos de acuerdo a un público objetivo. Si mi público objetivo no está en TikTok, aunque sea tendencia, no puedo estar en TikTok, o sea, realmente no me va a funcionar. Por ese motivo no, no hay que pensar solo en, ah, es tendencia. Hay que pensar en muchas cosas para ver esa tendencia. ¿no? Hay muchas cosas que involucran a las tendencias como tal, de mercado, de, de búsquedas, de, eh, de los cambios de la tecnología, justamente las tendencias de tecnología. Hay muchas cosas que ver, no solo se trata de la tendencia de uso en sí. ¿No? Un poco va por ahí, creo. Sí, exactamente. Tocaste un punto muy importante, o sea, como apasionada también de lo que es el marketing digital y es una, como un choque que existe eh, con, con ciertas personas o ciertos clientes como que quieren hacer, entran e ingresan, es como, pero quiero entrar a TikTok, pero quiero estar aquí, quiero estar acá, quiero estar haciendo... Es como, pero tu público está ahí, o sea, realmente está ahí, le estás hablando a quien quieres hablarle porque te estás desgastando y vas a gastar dinero en una plataforma que no te va a dar frutos. Exacto, totalmente. Hay que conocer a la audiencia, eso, eso es súper importante. Y también pensar, eh, como te decía, en las tendencias de mercado. Entonces hay que saber también, porque eso también va, vamos a ir aplicándolo a los medios digitales. No puede cambiar. O sea, el marketing es uno solo, como sabemos. Por ejemplo, en la moda están, es, es común las tendencias, ¿no es cierto?, de moda y todo eso. Entonces hay que, hay que prestarle atención a eso también para ir aplicándolo de forma digital, la, la presencia de nuestra marca. De repente tendencias de alimentación. Una de esas tendencias es el tema de alimentación sana hoy en día. Entonces, hay que prestarle atención realmente absolutamente a todo. Lo que estamos haciendo en este momento es una de las tendencias que tal vez ha explotado en la pandemia el tema de los videos en vivo. Eso no es que no ocurría, sí ocurría, pero no ocurría al nivel que ocurre hoy en día. Y creo que esto va aumentando cada día más porque, bueno, la gente está aprendiendo a utilizar estos videos en vivo. Entonces están empezando a ingresar y a utilizar más todavía. Y eso sigue, sigue, para mí va a seguir siendo tendencia y va a seguir eh, generando el tema de los influencers que tú has tocado también, que hay algo que, que creo que no está muy claro porque todo el mundo lo, piensa que un influencer solo es la persona que tiene muchos seguidores, millones de seguidores. Y no es así, no funciona de esa manera. Existen los microinfluencers que a veces son más importantes que los grandes influencers. Que simplemente es porque es un famoso, una persona conocida y tiene muchos seguidores. Hay que revisar, hay que ver, ¿influencia en qué tiene esa persona? Y eso es tendencia. El tema, todo, quiere, todo el mundo quiere usar influencers porque creen que les va a salir más económico gastar en un influencer que hacer otro tipo de eh, promociones, publicidad digital. Y no es así, todo es un conjunto, ¿no? Entonces esto de los influencers para mí es súper importante porque de hecho me ha pasado con una marca que querían buscar influencers y creo yo que hay herramientas adecuadas para encontrar al influencer específico que tenga influencia en el área específica de la marca. Si yo soy una marca de cuidado personal, yo tengo que encontrar un influencer que tenga esa influencia de cuidado personal, no un influencer que, me va, que, que su audiencia... Sean personas que les interese de repente, eh, no sé, la, el vestir. Yo solo donde cuidado persona me refiero a la piel y todo eso, ¿no? Entonces, de repente te, es un influencer que solo habla de la moda. A mí no me sirve, porque no, es, no va a influir para que la gente consuma y compre sí. los productos que han cuidado de su piel, de su cabello, etc. Entonces, ese tipo de situaciones creo que hay que tomarlas en cuenta y que, aunque estén en tendencia no, no usarlas por usarlas, Sí, sí, sí, sí. Y te doy toda la razón porque la, la excusa, por así decirlo, o la, o la razón más importante por la que justamente estas personas es que, es que tiene varios seguidores o es que atrae mucha gente. Eh, tengo la experiencia de un, de un amigo que justamente trabajando así con influencers contrató, contrataron uno para una campaña de recolección de dinero. Sin embargo, eh, su público objetivo era personas entre 20 a 25 años para que justamente sean capaces, ¿no? O Se tengan la madurez y la inteligencia de poder recaudar, ponerle ganas y demás. Sin embargo, eh, contrataron, o sea, vieron a esta influencia y dijeron, sí, él, porque atrae gente y demás. Y resulta que su público era de 15 a 18. Entonces, nunca Ay. apuntaron al público claro. objetivo. Ese es el otro punto tan importante. Es que pasa que eh, tal vez los, más, los influencers más conocidos en los medios digitales posiblemente sean muy jóvenes. Y por eso, ah, ese es influencer. Pero también existen influencers más adultos y todo eso, ¿no? Y depende. Cómo, es que es, hay que ver realmente todo. O sea, las tendencias, eh, en este caso de los influencers, porque es una tendencia el, el utilizar influencers para promocionar marcas, hay que, hay que revisar, hay que, hay que investigar, hay que analizar. Hay herramientas que ayudan a esto porque simplemente con ver un perfil en Facebook, en Instagram, donde sea, no nos va a dar esa información. Es difícil porque esa información es privada, entonces no hay cómo verla. Por eso es necesario analizar, investigar. Sí, exactamente. Y con el crecimiento de bots y perfiles falsos en cualquiera de las plataformas existentes ya sea Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, que también debe haber un montón de eso, sí. eh, la credibilidad justamente también te pone en juego. Totalmente. Es verdad eso, Kari. Eh, pasa muchísimo. Pasa muchísimo que además o te siguen para que tú lo sigas y después se salen, sí. cosa mm -hmm. que... Al final eso no, no, no, no sirve de nada, no a nadie, ni a los influencers ni a las marcas. Exacto. O sea, no hay esa fidelidad ni esa credibilidad de, de decir así ah, uso o así hace como bien mencionabas en cuestión de influencers. Por eso, damas y caballeros, los micro influencers les sirven mejor porque Exacto. son más fieles a una marca. Lo hacen porque quieren, lo hacen porque les gusta, no les hacen porque les pagan. Ahí, ahí sabes que voy a, voy a no cortarte, pero sí añadir uh -huh. justamente lo que tú estás mencionando es eh, prácticamente los embajadores de marca. Uh -huh. Y pues creo que lo, lo importante aquí es lograr conseguir una persona que sea embajador e influencer. Eso creo que sería lo primordial porque los embajadores de marca generalmente han probado, prueban los productos y aman un producto. Entonces, qué mejor que tener a alguien que ame tu producto y además sea influencer. Qué mejor que eso no es cierto uh -huh. sí bueno sea, en este caso y dime si estoy equivocada Estaría cambiaría como que en vez de yo contratar un influencer mejor hago que el influencer me compre me ame y lo haga exacto solo. exacto totalmente eh, bueno a nivel internacional se trabaja mucho esto estos los microinfluencers y embajadores de marca eh, de hecho he trabajado con algunas marcas internacionales, es un poco complicado para Latinoamérica, principalmente para Bolivia, por los envíos de esos productos, porque tardan mucho, mucho tiempo en llegar. Es bien complicado, pero creo que eh, funciona muy bien si se encuentran a las personas idóneas. Entonces esas experiencias internacionales, las marcas aquí las pueden ir aplicando. Pero creo que todavía existe miedo, mucho miedo, mucho miedo y desconfianza. Eso es lo que yo veo. No se animan las marcas. No, o sea, lo micro, no. No, no Porque, se animan. Eh, incluso, eh, por algunas experiencias, ya hablando más de TikTok, yo sí uso, o sea, no uso la plataforma para crear videos, pero sí uso para uh -huh. consumir contenido y entender qué está sucediendo. <risa> no, o sea, sí la uso de esa manera. Y ahí ha nacido también otra tendencia que igual luego ha saltado a redes como Facebook e Instagram de las personas que por ya... Eh, justo catapultarse un poco, ¿no? Con la pandemia, hacer más contenido y demás, llegan a tener más seguidores y ya se dicen, es que yo soy influencer, regálame tu producto. <risa> ya, ya nació el otro lado. <risa> sí, sí, es verdad, es cierto. Bueno, también hay que, dentro de lo que vi alguna vez, creo que también hay que ser un poco sinceros, ¿no? A veces las marcas también se aprovechan de la gente, se aprovechan de la influencia. Y sin nada, sin ni siquiera darte algo a cambio, y creo que tampoco está bien eso. O sea, ambas partes creo que no deben funcionar de esa forma. ¿no? Es, eh, al final es como un intercambio de trabajo que uno debe respetarlo. Y si yo quiero eh, de repente mostrarme como influencer y, y ofrecerme como un influencer o como un micro influencer, habrá que hacerlo de una manera profesional. Investigarnos nosotros, analizar nuestras redes con herramientas que nos entreguen estadísticas, analíticas y con eso ya pues ir a la marca y decir, mira, yo tengo esta influencia, yo hago esto. Y ahí ver si la marca influencia? nos ofrece algo. Entonces creo que esa, esa puede ser una forma real, profesional de hacerlo. No está mal tampoco hacerlo, pero creo que hay formas, ¿no? Hay formas. Claro, exactamente. Sí, es como mencionas, porque muchas historias eran como, pero mi hija te puede promocionar, tiene 100 seguidores. Sí, no, no, es verdad, es verdad. Al final, no sé, o sea, en este, en este momento de la pandemia creo yo que a veces también hay que hay que tomarnos seriamente que desde nuestro lado también podemos colaborar de esa forma. De repente ayudar a, a emprendedores, empresas, compartiendo, promocionando algún que otro producto, simplemente por, por, por ayudar. Creo que es muy necesario y es una muy buena forma de, de colaborar en caso de que tengamos nuestras redes, digamos, amplias, ¿no? No solo para las marcas, hasta colaborar en los temas sociales, que lo hemos visto, que es tan requerido. Si uno puede ayudar, aunque sea compartiendo, creo que... Es muy útil, por lo menos ahora, en este momento que estamos viviendo. Podemos utilizar esas tendencias y esa influencia que podamos tener para colaborar. Exacto. El poder de las redes que se subestima bastante en la influencia y tendencia que las, que las mismas personas pueden generar. no Y se ha visto más en movimientos con... O sea, de las personas con cierto contenido, ciertas que es como que no se ha portado así tal persona. Entonces vamos, tumbemos cuentas, cerremos cuentas, hagamos comentarios. O sea, muchos están subestimando el poder realmente del consumidor en lo que es redes sociales, cuando una marca hace algo incorrecto y, esta se, y eso se da a conocer. Sí. Eh... Hay algo que se ha sobrepasado, que pienso que es una tendencia que cada vez se aumenta justamente en la reacción del consumidor, del, del usuario de las redes. Es el, la falta de respeto que existe entre personas, creo que es lamentablemente una tendencia. La falta de respeto entre personas y la falta de respeto de los, del tiempo de las personas la falta de respeto de las personas hacia las marcas también. Porque a veces eh, hay que ser sinceros, somos personas, vamos a cometer algún error en algún momento, podemos cometer como marcas. Obviamente preferimos no hacerlo, pero sí se pueden cometer. Y existe gente tan mala que quiere dañar, literalmente dañar a una marca. Y no, no, no son capaces de tener una comunicación interna con situaciones que posiblemente no ameritan tanto problema, ¿no es cierto? Entonces creo que también parte de ahí, creo que falta ese respeto. Como te digo, con las marcas, con las personas, eh, para mí hay una cosa que también creo yo que sí se ha, se ha sobrepasado los límites, es el tiempo del, del, del, de todos, el tiempo. La gente no sabe respetar tus tiempos, entonces eh, de repente te llaman, yo te agradezco a ti, Kari, más bien porque tú... Directamente me has dicho yo no quería hablarte tan tarde porque no me parece correcto y eso me parece estupendo, me parece, una, un, me parece respetar el tiempo de la gente, más aún si estamos hablando de trabajo, de hecho a mí me ha pasado que nueve y media de la noche, 10 de la noche algún cliente llamándome por teléfono, yo no le contestaba y seguían insistiendo, ¿no? entonces creo que son situaciones que no están bien, no porque tenemos un WhatsApp significa que me puedes llamar a las 10 de la noche, a veces da ganas de apagar, pero también quieres a veces comunicarte, no sé, con tus amistades, con tu familia, uh -huh. de una forma personal. Y a veces no puedes tener el celular prendido porque no falta la persona que te esté escribiendo por trabajo en altas horas de la noche. Y eso creo que lamentablemente se ha vuelto una tendencia. Y por ese motivo, creo que las marcas, incluso profesionales, independientes, tenemos que a adentrarnos a utilizar las herramientas profesionales, en el caso, por ejemplo, de WhatsApp, utilizar WhatsApp Business, tal uh -huh. vez con otro número de celular. Entonces, creo que también va por ahí la tendencia. Empezar a separar lo que es la comunicación personal con la comunicación de marca y tener que tener esas, esos diferentes medios de atención. No, no nos va a quedar otra. Yo lo digo a partir de, de mi experiencia como profesional independiente, porque la verdad satura y tener otra, otro, otro celular más, como que dices, no, uno más. ¿no? Pero a mí me pasa eso y, me puede, y ya la estoy pensando y de repente les va a pasar a muchos emprendedores, porque la mayoría trabajan con un celular y ya, uh -huh. o sea, no van a tener eh, impre, presupuesto para estar comprando otro celular y todo eso. Pero va a pasar algún momento que vamos a tener que llegar a eso. Esa es como parte de la tendencia. Por eso mismo se utiliza, se empieza a utilizar tanto los bots. Porque como sí. que la gente está saturada y, y prefieren utilizar bots y no importa cómo esté configurado. Porque la verdad yo la mayoría de las experiencias que he tenido han sido malas con los bots. Una configuración que es la misma respuesta a toda la a cualquier pregunta que uno realiza. Sí. Entonces esa tendencia de utilizar los bots está perfecto si lo vamos a hacer bien configurado. Caso contrario, pienso que no. Claro, y hay industrias que sí lo han necesitado, ¿no? Por ejemplo, la industria de la banca es 24-7. La industria de la banca no puede dejar de, de, de mantener esta continuidad de comunicación con el cliente por, los, por el tipo de servicios que ofrecen, más que todo por el retiro y, y movimiento de dinero, ¿no? Que eso no tiene hora muchas veces. Sí, y, y te cuento que ahí eso no he tenido malas experiencias en un buen banco. Lamentablemente sus bots, su, su atención digital es malísima. El bot responde absolutamente lo mismo a toda pregunta. Y en las empresas de telecomunicaciones también, imagínense, o sea, las, las empresas que se supone que están en el medio de, de comunicación también configuran los bots de una manera errada. Eh, no es sencillo hacerlo, por eso tenemos que entender que cualquier tendencia que exista no es utilizarla y listo. Hay que entender. Por eso eh, voy, a dar, voy a mencionar a mi libro y al hashtag que utilizo que es Entiendes o Mueres, por ese motivo. Porque pienso que si no entendemos lo que es marketing digital y todos los medios digitales de una forma profesional, es más sencillo que una marca eh, muera, ¿no? que una marca eh, tenga una presencia pobre y además pueda hasta perder su reputación de marca. Entonces, por eso es tan importante y lo tengo presente siempre ese hashtag, entiendes o mueres, porque creo que es, es clave en este momento principalmente. No, en esta industria en general, que es de cambio constante, por ejemplo, ha sido una de las que más ha visto cambios estratosféricos a raíz de las sí. cuarentenas y la pandemia, porque no ibas a pensar que ciertas cosas iban a potenciarse, quizás sí, en un, en un año, quizás dos años, como que las bellas de tendencia, pero han brincado así, se han saltado todos esos años en un mes. Sí, totalmente, bueno, la gente y las mismas plataformas, ¿no? O sea, como que todo ha saltado y tú, tú mismo te has de dar cuenta, o sea, por ejemplo, el Facebook en especial, lo que es Facebook, Instagram, nos tienen locos, pero loquísimos, porque hacen cambios todo el tiempo, terriblemente, que ni siquiera los que estamos dentro del trabajo mismo digital entendemos. De un día al otro nos aparece otra, otra cosa totalmente distinta. Y son parte de esas tendencias, porque al final son tendencias que no las vemos directamente, pero la, estas empresas, y como, como mencionamos antes, con su trabajo de inteligencia artificial y todo eso, ellos ya ven lo que está buscando la audiencia, a lo que está apuntando, y es ahí donde, donde hacen esos cambios inesperados, ¿no? Exactamente. Y una de las plataformas donde más notorio ha sido el cambio, o sea, si bien Facebook ha cambiado mucho en la parte de publicidad pago, <ríe> ha sido más que todo en la, en la forma en la que interactúa Instagram. Sí, está cambiando bastante. Está bajando mucho además sus, eh, sus alcances, sus estadísticas y esto eh, en el área digital, por lo menos cuando tenemos clientes, es tan difícil hacer entender a un cliente eso que no depende todo de nosotros, porque no depende, lamentablemente es así. Y de un día al otro se pueden caer las estadísticas y es difícil entender porque hicieron un cambio en algún algoritmo o alguna situación y ahí se fue al tacho, o se fueron abajo las estadísticas, o es que en realidad no se mostraron las estadísticas, porque es posible que sí haya habido audiencia, pero que no se vean. y sí. Lamentablemente es así. Sí. sí, sí, sí, y es como que muy pocos entienden realmente que el trabajo que se lleva a nivel digital es mucho más profundo de lo que se ve. No es solamente que la imagen bonita, es una microparte de lo que sí. viene por detrás. Porque necesitas preparar la estrategia, un adecuado texto, copy. O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos que vas a seguir? no? Hoy día publicas esta imagen, pero ¿con qué proyección futura? No es solamente esta imagen ahora. Esta imagen tiene un propósito futuro. Exacto. Bueno, ahora que has tocado eso de los propósitos de cómo funciona, creo que hay algo que falta mucho y lo voy a tocar por, por la situación en la que estamos viviendo, para, generalmente para los emprendedores que de repente escuchan, uh -huh. es el tema de la construcción de marca. Publicamos por publicar, buscamos imágenes en Google y vaya a saber de dónde apareció esa imagen, si tiene derechos o no derechos. Y así tal cual la publico y no importa si tiene forma o no. Eh, no le pongo ni siquiera el logo de mi empresa. Entonces, esa situación influye también en el tema de alcance, de engagement, todo eso, en tener resultados en esas redes. Es bien importante ese tema. Claro, porque igual, como te ha pasado, segura a mí igual me pasó como que uno choca con eso de que, no, pero lo importante es tener presencia. Pero no es cualquier presencia, es como ah. si te presentaras a una fiesta de gala en chanclas. Claro. Eso, Sí, sí, literalmente. Es así, es así, eso así. Eso sí, eso sí. Y aparte que no tienen objetivos. Eh, es que todo eso influye. Todo eso influye. Influye en la presencia online y en, el, en la misma aplicación de cualquier tendencia que aparezca. Si yo no tengo un objetivo y lo voy a hacer por hacer, bueno, obviamente no funciona. Nunca. Jamás. Claro. O sea, el trabajo es mucho más amplio que decir solamente eh, hazme una imagen bonita, ¿no? El, es mucho más allá, o sea, no puedo. Ahora, por ejemplo, a ver, eh, hablemos un poco de los cambios que han ocurrido en estas plataformas para que justamente la gente que nos está escuchando entienda las razones por las cuales muchas personas quizá con las que trabajan les dicen, no? O sea, una de las cosas que encontré, por ejemplo, es la reducción de uso de hashtags en Facebook y más tendencia de hashtags en Instagram. M más o menos, en realidad, eh, bueno, tal vez es porque están empezando a entender que en Facebook debemos usar menos hashtags. Pienso que es eso, porque como que se ha empezado a usar hashtags en Facebook por lo que se utilizaba en Instagram y lógicamente creíamos todos de que así igualito teníamos que usar en Facebook. Bueno, en Facebook tres hashtags, cuatro serán suficientes. En Instagram necesitaremos unos 15 hashtags por lo menos. Y ese es el motivo tal vez por el cual eh, hemos visto esa diferenciación que, que comentas. Otra de las, eh, lo que yo veo también en tendencia, por ejemplo, el mismo TikTok que está tan en tendencia, esa misma tendencia la ha utilizado Instagram y ha creado los Reels, reels etc. No es cierto, me comentan justamente que es similar y sí. bueno, ahí está. Y no vamos a tener el mismo éxito que tenemos en TikTok porque para empezar el público es otro. Entonces ahí van, ahí va un poco ese, ese tipo de tendencias que se están manejando, por ejemplo. Ahora, si vamos a entrar a Facebook, la principal tendencia en Facebook es, es los Facebook Live que ha venido arrastrándose y andan en, en, cada vez en boom, pero así literal empieza a crecer mucho más. No veo algo específico que sea una super tendencia en Facebook, tiene muchas herramientas, Facebook de hecho tiene series de videos y ese tipo de cosas que mucha gente no las conoce, no las utiliza, pero las tiene y no son tendencia. No Es un comentario simplemente que te hago porque hay cosas que tienen, las plataformas no las conocemos y no necesariamente son tendencia. Y falta ese conocimiento por las marcas, porque ahí pueden entrar a hacer tendencia a partir de un conocimiento y de que se empiecen a utilizar. No sé si tú has visto alguna cosa específica en Facebook tenga, que sea de tendencia. Para mí, eh, lo de Twitter, los espacios, como que eso es una tendencia bien notoria en esa plataforma que se está empezando a utilizar. Ahora, yo en Facebook no he visto una tendencia así súper marcada en este momento. No, la, sinceramente yo tampoco y, es, y considero, por lo que también he podido notar, que ha sido una de las redes que más se ha saturado en pandemia, ¿no? donde más la gente entraba, donde más la gente buscaba e incluso, como si bien mencionas, los en vivos son algo que está eh, creciendo y que ha crecido bastante, que una sola página ya también se vuelva puro en vivo, está perdiendo completamente el del norte, o sea, si bien es algo que sí ayuda, es bueno tener y demás como para mantener esta continuidad ya también que tu página sea puro en vivos ya, por ejemplo, 35 en vivos en una página, no ya tampoco. Ni, ni en vivo ni en, ni en publicaciones corrientes, realmente no, no podemos saturar ese nivel, también depende del tamaño de la audiencia que tenemos, también depende mucho de eso, porque si es una página que está iniciando, pues vamos con calma, porque son 100 personas que nos van a ver y no vamos a saturar esas 100 personas. Entonces hay que ir poco a poco. ¿no? Y lo mismo pasa con Instagram. Es exactamente lo mismo. Uh -huh. No podemos saturar. Tenemos que ir de a poco de acuerdo al tamaño de audiencia que tenemos. Y de hecho esa tendencia de lives en Instagram ha crecido mucho más que lo que es Facebook. Por el mismo hecho de que por lo menos en un inicio la facilidad de hacer un, un, un Instagram live con otra persona era mucho más factible que lo que es en Facebook. Porque en general en Facebook necesitamos herramientas externas. Bueno, en Facebook también podemos hacerlo de una forma similar a la de Instagram y con una invitación se puede hacer, pero desde el celular. Entonces es algo que tal vez no se ha utilizado mucho, pero sí se puede hacer. Por eso eso es como principal para, para Instagram, ¿no? El tema de, de hacer como videollamada Exacto. por Instagram creo que es lo, como más fácil para el usuario común que uh -huh. no conoce otro tipo de herramientas. Entonces, es parte de esas tendencias que influyen tanto hoy en día. Exactamente. Y hablando más, o sea, como ya sabemos, como Facebook es la red más grande, sí, de las más saturadas en pandemia también. Sí, <ríe> Por eso sí, creo totalmente. que la gente ha decidido migrar, no o sea, que Instagram, que TikTok, porque Facebook ya todo el mundo se ha ido ahí más o menos. Entonces, necesitan algo nuevo y a lo que yo te puedo mencionar y no sé, y tú con mayor trayectoria quizá puedas corroborar o no, es el hecho de que yo veo, la verdad, que también Instagram tiene una proyección de crecimiento muy grande, especialmente por los nuevos cambios que se vienen dentro de lo que es esta red, ¿no? O sea, el mostrar Reels, el mostrar eh, justamente en vivos y demás sin necesidad ya de que tú sigas a la persona o te sigan sino que se va a volver una plataforma estilo tiktok que va a ir directamente a todos los públicos donde tú ya tienes que aprender justamente a apuntar a tu segmento objetivo para que ese contenido le aparezca por más que no te siga. Sí, bueno, dentro de las herramientas nuevas que tiene Instagram, de hecho también tiene guías, que es otra herramienta creo que bastante útil para marcas. Como te digo, las tendencias están, el falta de, falta, la falta de uso es el problema y dentro de, esa, de, esa, de ese crecimiento que me dices y lo que yo veo en Instagram, que es bien importante, es que el, el tema de engagement, de ese compromiso, interacciones de, las, de la audiencia con, con una publicación en Instagram es mucho mayor de forma orgánica, sin pagar, que en Facebook. Sí. Entonces hay que saber aprovechar eso. Y saber aprovecharlo, pero de una forma adecuada y correcta, ¿no? No lo que publico en Facebook va a servir en Instagram. No puedo hacer eso. Esa no es la forma. Además que yo para qué te sigo en Facebook si sí, ya tengo en Instagram lo mismo o, o viceversa. Entonces como que esa, esa parte sí que hay que tenerla clara, digamos, como marcas, ¿no? Decidir dónde también enfocar en este caso la estrategia, porque si bien puedes jalar a ambas, pero... ¿En oh. cuál vas a enfocar tratar gente ya yeah, en Facebook o en Instagram? Porque sí, o sea, a mí me ha pasado como que es, pero la misma imagen la puedes publicar en Instagram. Yo sí, pero sí, pero no, o sea, si bien me dejan, no es lo ideal, entonces claro. es como que ya, o sea, pero la estrategia está enfocada en Facebook, no me pidas que trate de enfocar estrategia en Instagram porque es otra manera de pensar, es otro el público al que tengo que apuntar, entonces es otra la manera de trabajo, son dos redes completamente diferentes, hablando estratégicamente de las mismas. Además, eh, no solo de esa manera, sino visualmente es muy diferente, entonces... Con Instagram podemos hacer maravillas visualmente. En cambio, en Facebook hay muchas otras cosas que nos involucran para que funcionemos. ¿no? Cosas que no podemos hacer de repente en Instagram. Entonces, cada plataforma tiene su, uh -huh. su, su parte linda y creo que nos enriquece una de otra. Y eso es lo que hace que se construya ese posicionamiento de marca. El uso de todas estas plataformas. Y además eh, aplicando de repente alguna tendencia, si, da el, si es el caso, para que tengamos esa construcción de marca. Una sola no va, no va a ir a construir una marca, es un poco más difícil, pero sí el uso de varias. Obviamente, como hemos mencionado varias veces, el tema del público objetivo, hay que ver muchas cosas, ¿no? Pero hablando en términos generales, creo que eso ayuda muchísimo a la construcción de marca, muchísimo. Porque cuanta más presencia online tengamos, más fácil de que nos encuentren. Así de simple, aunque no tengamos un sitio web, que sería lo ideal, ¿no? Que es el plus, el plus del replus, o sea, es la, la cúspide de todo el digital. Pero si no lo podemos hacer, pues tener una buena presencia digital en Facebook, por ejemplo, tranquilamente vamos a ser encontrados en Google, porque al, al tiro nos va a aparecer. Si, si buscamos por nombre de empresa o rubro, también es más fácil de que nos encuentren, incluso en Google. Exactamente ya, eh, mira, rápido se pasó volando eh. el tiempo de esta entrevista y es porque es un tema muy amplio, ¿no? Hay mucho que abarcar desde las personas, su manera de entender las redes, cómo tienen que cambiarse y desde los que manejamos redes, cómo tenemos que ser muy, muy de, al día, ¿no? O sea, lo que está ahorita... Mañana va a cambiar, como vale. las políticas de Facebook, que se actualizan cada segundo, sino no, <ríe> cada, cada hora, digamos, ¿no? Entonces, eh, ya para ir cerrando, querida Mica, un último mensaje que puedas dejar justamente a todos estos emprendedores o a todas estas personas que quieren realmente dejar este posicionamiento, ya sea como marca personal o como emprendimiento en redes. Ya. Para mí, tienen que tener objetivos claros. Objetivos claros y además una, una construcción de marca. ¿A qué me refiero? Que tengamos bien definido el nombre de nuestra empresa, tener un eslogan, tener un logo y definir bien los colores de marca, que eso va acorde al logo. Entonces, mientras tengamos eso bien definido, vamos a mostrarnos profesionalmente y va a ayudar a que nuestra marca se posicione. Y para finalizar, Voy a repetir, marketing digital, entiendes o mueres, simple. Así es, querida Mica muchas gracias de verdad por haber estado presente ahora. Eh, hablar de este tema realmente es muy, muy apasionante, espero poder tener más espacios así en el programa o ya sea en mis programas. En proyectos personales, porque es algo muy, muy importante, que más que educación para otras personas en el medio, es más, creo yo, educación para el cliente, ¿no? Sí, muchas gracias, Cari a ti por la invitación. Súper feliz de estar acá contigo, la verdad. Igualmente y muchas gracias a todas las personas que nos han estado sintonizando el día de hoy. Esperamos realmente que esta información haya sido de mucho, mucho valor. Si ustedes desean contactar también a Mika, pueden contactarla como ahí tienen el nombre, arroba Mika Zaja en Facebook y en en todo. Y en Instagram, en todo lado la van a encontrar así. También para encontrar su libro eh, Marketing Digital, ¿Entiendes o Mueres? Entonces, cualquier cosa lo pueden contestar acá, desde Bolivia, para, para el mundo. Nosotros acá servimos. Los esperamos en la siguiente entrega del programa de Artemisas y hasta una siguiente oportunidad. Gracias a todos y gracias, Miki. Chao, gracias.